Después de la charla con Roberto Pianelli uno tiene la sensación de que el subte está en un limbo, entonces no se puede avanzar ni en paritarias, ni en compra de repuestos, ni en nada. Están esta noche Rafael Gentili de Proyecto Sur y Martino Campo del PRO. Sigo cómo se sale Gentili de esta suerte de limbo que paraliza todo. Bueno, primero hay que aclarar que Metrovías no convoca a las paritarias porque no quiere. Y hay autoridad en materia laboral en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de lo del subte, sigue siendo el Ministerio de Trabajo de la Nación y también tendría que tomar cartas en el asunto, porque el procedimiento debería ser cualquier empresa de servicios públicos, los trabajadores piden un aumento de sueldo, eh, la empresa toma en cuenta y dice, puedo hacerlo, no puedo pagarlo, pero hay una reunión y dice y presenta unos números, ahí interviene el Ministerio de Trabajo revisa un poco, se asesora si son números también, y obliga a las partes, en todo for alguna forma, a ponerse de acuerdo. En este caso, Metrovías dice que no tiene plata, eh, en un argumento que tampoco está muy claro que sea efectivamente así, pero a la vez vemos que Metrovías sigue ganando, no Metrovías, el grupo de rollos sigue ganando mucha plata todos los días con el subterráneo de Buenos Aires a partir de los negocios colaterales, lo hemos hablado acá a partir de la del asesoramiento uh -huh. que le cobra a la propia Metrovías, entonces sería bueno que el grupo Arroyo Rollo plantee qué está dispuesto a poner como accionista principal de Metrovías para hacerse cargo de un aumento salarial que así como la legislatura acabamos de dar a un 24% de aumentos a los trabajadores de la legislatura, a los trabajadores del subte, le de un aumento similar, todos vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y nos parece que la primera responsable de esto es Metrovía. Después están los dos estados que se tiran la pelota como torero... Bueno, ahora, ahora vamos ¿no? Pero... sobre eso. ¿Qué pasa con Metrovías este, o Campo? Este, ¿Qué pasa con el subterráneo? Bueno, primero, con Metrovías eh, coincido con Rafael, acá hay una, una relación, el derecho laboral, que la, que la tiene que llevarse de la, dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, con el concesionario del Estado Nacional, que es Metrovías, y es una relación entre Metrovías y los trabajadores. Eh, nosotros aspiramos a que haya acuerdo y que eh, no se esté tratando de utilizar una problemática de los trabajadores para llevar el debate hacia otra situación que es el tema este de la transferencia del subte. Las cosas en la actualidad están claras. El concesionario es Metrovías, el concedente es el Estado de la Nación. En consecuencia... ¿Y es base el Estado... que está manejada por Picardo? ¿Qué hace no, Picardo? Es base si la empresa de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, sí. es eh, titular de, de, la, de lo que sería la línea H porque es la única que, que está que se adosó a esa concesión, después porque lo hizo la ciudad a partir de... que lo empezó con el gobierno de, de la Rúa y lo continuó, bueno, el, el, las, anteriores, las posteriores administraciones y el, y el ingeniero Macri también. Y lo que sí pasa es que es, es base, es una, una empresa que es el, la titular del... Eh, de, de los bienes del, del ferrocarril subterráneo, sí. de los bienes, pero no de la prestación del servicio. Bueno? La prestación del servicio le corresponde a la nación y la nación eligió, en vez de prestarlo por sí, eligió un concedente, un concesionario que es Metrovías. Nosotros sí. tenemos la libertad de no estar metido, de no haber sido gobierno y metido, estar metidos en el embrollo, ¿no? auto meternos en el embrollo. Entonces acá creo que la realidad concreta, jurídica, fáctica es que los dos gobiernos administran el subte con diferentes niveles de responsabilidad. Entonces, y los dos gobiernos se comprometieron a hacerse cargo de una parte de lo que estaba estipulado, de acuerdo a cifras que manejan ellos, nosotros no manejamos, que no son públicas, que era la plata que necesitaba adicional a la tarifa para funcionar el subte. Se calculó que eran 3, 720 millones de pesos. La nación dijo, yo pongo 360 millones de pesos, la ciudad podría haber dicho, yo pongo 300, los otros 360 millones de pesos, decidió aumentar la tarifa. ¿Está? Entonces... Ahora, los dos dijeron, nos hacemos cargo de, una, de ver cómo resolvemos una parte de lo que hace falta para completar lo que se necesita para operar el subte. Dentro de esa operación del subte, ¿qué está? El mantenimiento del material, bastante deficiente, como lo decía Beto recién, y los sueldos de los trabajadores. Todos los años, en este esquema, cuando había un aumento de trabajadores, Metrovías intervenía y después iba en auxilio de la fuerza, pedía auxilio a la fuerza, al gobierno nacional, y le decía, mira, yo no puedo pagar los sueldos, ¿eh? necesito a un aumento del subsidio. Sí. Nosotros lo que estamos planteando ahora es, ese mecanismo, previamente hay que decir, Metrovías, para no, no me digas que no tenés plata. Sí. Primeramente tenés, mostrame tus números, todo lo que vos ganás por los negocios colaterales y todo lo que gana tus accionistas. Ahora, si esa cifra le sigue dando pérdida perdón, sí. a Metrovías, los dos gobiernos, es responsabilidad, no de uno, de los dos gobiernos, a ver cómo se hacen cargo para completar las plata necesita digo, para hacer frente al aumento de salario, lo que no puede pasar una... es que no haya aumento de salario sí. y, que, y que no haya subte. Además hay una ley nacional, ¿y por qué la legislatura no se sienta a discutir esto, fracasar? La legislatura está sin trabajar prácticamente. Bueno, nosotros eh, claramente Eso, la Constitución es... Nacional dice que, eh, que la transferencia de competencias y servicios se requiere la aprobación del Estado que, la, que la, base, la va a tener la transferencia. La Ciudad de Buenos Aires todavía no prestó eh, Pero no su conformidad. Reúne, no Nosotros se votamos, nunca. Votamos, Nosotros ¿no? votamos que todavía, el Ejecutivo mande el acta. Todavía Así, no, la última sesión que fue hace como no, no me acuerdo ya cuánto, todavía no, no, no ha sido, no ha sido tratado en el en la legislatura, lógicamente sí lo vamos a tratar en la legislatura, pero hasta tanto no se produzca la, la, bueno. la decisión de, de los cuerpos soberanos de la ciudad, no hay transferencia de subterráneo sigue estando en manos del gobierno sí, de la ciudad pues... y esto es una movida claramente direccionada bueno. a, utilizando a los trabajadores, lamentablemente, para condicionar al gobierno de la ciudad no. en un conflicto en el que nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, a los dos gracias, me tengo que ir al Senado de la Nación. Volvemos al Senado de la Nación y seguramente el miércoles próximo estaremos nuevamente con ustedes.